Las, las las Los antecedentes, pues, las tesis que yo he usado, como antecedentes, las he introducido manualmente. Pues, porque con, el, con, el, con el sistema que tenemos en Word, me movía todo, profesor. Y no había tesis, sino como el arte, que en el, había el arte, no la expresión del arte, que usted explicó que es el arte. Con eso lo estudié, pero se movía mucho, mejor mucho manual, ya, profesor. Pero allí ya. debe ser Alvarado, ¿qué? K, así. Sí, K. Keynes, Keynes. Ávila A. Sí. Así debe sí. ser. Ya Me escribió un modelo. Burga D. Así. Ya, que es, es como una lista Cabanellas. El primer apellido o primera letra va Conmigo. con mayúscula. Sí. Así cositas, ¿no? Que sí, sí, sí, hay cositas. que corregirlo. ¿ves? Por eso tra este trabajo requieren de paciencia no se hacen de la noche a la mañana no se hacen ¿Qué pasa que un modelo y está con esa idea de eso pues está corrigiendo esas son las tres, sí. Uh mmhmm. -huh. En el introducción Ahí está. Coma. Allí va. Punto. Esta página hay que tratar de eliminarla. Ya eso lo ordena ya. Lo ordena ya después la numeración y le hace el índice. Ya, pues me pido con la numeración. Ahorita para la numeración ya pues ahí está ahí. A ver. A hacer la numeración mejor. No, es que ¿eh? no, sí, a veces no, es sí? difícil, da trabajo. Sí. Da trabajo, sí, yo lo sé. No es fácil. Ahora vamos a ver. Ya hemos eliminado primero los números, ¿ya? Sí, hay que eliminarlos. Ahora vamos a ver. Lo pide al final, ¿cierto? Al final, al final Al final lo pide. Primero lo piden romanos. ¿Cierto? Ahí está. Lo piden romanos, vamos a ver. La primera no sale, ¿no? Pero eso es de... Ajá. O tiene primera página diferente, ¿no? Sí. Me lo pongo así pero a veces lo bota lo bota lo bota lo bota a veces sucede esto cuando copiamos de un archivo a otro también se presenta este problema todo trabajando en mi hoja lo tuve que un corregir? solo archivo sí, ha trabajado. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdas al comienzo que hice los antecedentes en Word? Lo jalaba y pues, he tenido que quitarlo manualmente a mí todo de nuevo. Por eso, lo que copié, así es eh, los antecedentes, las tesis, he tenido que hacerlo, vaciarlo de nuevo. Yo, hacerle el mismo trabajo, mejor para evitar problemas. Porque usted me dijo que leí todo lo que estoy en el trabajo, yo un no un aparte porque usted me dijo que será un problema porque va a ser como copy-pega. Yo he trabajado encima de la hoja y He ido trabajando evitar es Ya, a ver, aquí debemos empezar en arábigo. Sí, en árabe, pues, no tengo problema. A ver, vamos a ver. Ya ahí está. Ya profesor. Ya. Sí, pero ya. La, la, la número no sale, ¿no, profesor? No sale, pero le podemos hacer. Ya profesor. ¿Por qué? Eso ¿Por qué me pasó no al sale. Comienzo. No le sabía, claro. profesor. Y pero y por, y qué le, ¿por qué no sale? Porque le hemos puesto primera página diferente. Ya. Por ya. eso es que no sale. Ya ahí. Así Mira. me pasa. Entonces, con todo y patamar lo que me enredo. No sé. Sí, no sale, pero bueno pues, todo tiene solución. Ahí está, ¿lo observo o no? Uh -huh. yeah. ¿Eh? A veces esto es lo que más demora. Uh -huh. Sí, uh -huh. ahí está, no creas. Todo sí. se aprende. Yo también he tenido que aprender. Uh -huh. Todos pasamos por un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Y ahí está. Ya usted ahora ya lo ordena pero ha salido 4 en la página de arriba, si sí es arábico. Está bien pues. Aquí empieza el 1 o no? Sí, y ahora sí, 1. Ahí está el 2, dos. Dos, Ahí está el 3, Ahí está el 4, pues. Ahí, ¿no? ahí está el 5 o no? 5, listo. Ahí está. Ya, entonces ahorita lo le hago la también sí. enumerado. Lo voy a bajar y yo termino, le hago la numeración, y ya pues se lo doy para que lo vea, a ver, profesor, porque okay, le pongo el tornitín. Ahorita, ahorita lo paso al tornitín. Allá, páselo, profesor, una vez. Vaya, estoy avanzando, vamos a ver, un momentito. Ya, pero yo quiero que me lo, me lo mande con la numeración. Para, ¿Para luego, trabajar, es tarde, dice, <risa> dice, luego es tarde, dice, profesor. ¿Cómo? Salazar dice, para luego es tarde. No, puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver dijo un ciego Uf. A ver, ahí está cargando ya. Ya, profe. Ya, a ver, un momentito. Espero yo. Espero al paciente, profesor. Uh -huh. eh, espero al paciente, paciente. Y ahí te devuelvo el trabajo, Guillermo. Ya, profesor. Ya, ahí está en Word. Ya. Ahora vamos a tratar de descargar el trabajo de su otra compañera, ya. ¿Ya lo pasó por Teletín, profesor? Está pasando, eso es un proceso. Ah, ya, profesor. Lo está procesando ya. Ya, ya, gracias. Ya lo envió, profesor, ¿no? Sí, ya lo envió, el Word. Donde dice Don Aire, ¿no? Este, el último que envió. El último, a ver, fíjate. Ya, ya, voy a ver, voy a ver. ¿Qué pasa cuando está el zoom abierto, profesor, el, el sistema se pone lento. Cuando uno sí, tiene, sí, modo, sí. así, WhatsApp, cualquier cosa, el... cualquier documento, se le pone chancho, profesor. No, uh, olvídate, fíjate, imagínate yo, yo tengo, uh, ¿cuántos trabajos? Me satura la máquina, a veces se infecta. Está bien, la la grita, sí. Voy a descargar el de Chirino Rosa, ya. Chirino, ¿se encuentra? Sí, doctor. Buenas noches. Ya estoy descargando su trabajo para visualizarlo, ya. Ya. ¿Está completo, ya? ¿Ya está completo, digo? No, doctor, todavía está en proceso. A ver, vamos a ver. Ya, ahorita lo vemos. Ya, ¿Ese es su trabajo, Rosa? Sí, sí doctor. Y a ver, vamos a darle pues, una miradita. Está esto. Oh, es el incremento de la violencia hacia la mujer en la relación a las medidas preventivas en el distrito de ATE en el año 2021, la hojita que nos indicó. Y aquí y, le y... falta completar la carátula. Aquí el esquema le falta completar. Aquí tiene que ir... A ver, doctor, por favor. Allí tiene que ir... Carátula. Luego tiene que ir... Otra, ahí va la nombre, carátula. Ah, ya, ya, ya. Nombre del Los proyecto. Eso, eso se les ha enviado ya. ¿no? Ya. Va a las palabras claves. ¿Qué más va? Va la línea de investigación. Así está el esquema. Hay que chequear. Me puedo equivocar, pero hay que chequear. ¿Ya? El número uno, introducción, no se numera. Eso ya se les ha dicho. Se numera a partir del número uno, planteamiento del problema. Y a eso hay que tener en cuenta. y aquí le falta el informe del turnitín ay doctor gracias por eso deben, deben ya estar listos ya, tienen que hacer un esfuerzo pidan permiso a su trabajo, no sé cómo pero ya los trabajos deben estar listos ya Introducción no se enumera. ¿Le dio el número de el margen de la hoja? El margen de la hoja no lo tiene. Va a tener que y la letra es número Arial 12. ¿Cierto? Arial 12. 1.5 de interlineado. Eso hay que ordenarlo. va a tener que corregir ya es 1.5 de interlineado Arial doce. ¿Y qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice? A ver. El diseño de la página, eso también lo hemos hecho. El diseño de la página. El margen es personalizado. Superior e inferior 2.5. Izquierdo es 4. A ver. Y derecho estrés. Todo el documento. Observó o no. Sí, doctor. Sí, gracias. Ya eso tiene que usted corregirlo, ya chequearlo en su casa ya. Con mayor detenimiento. Y la letra no es Arial 14, es Arial 12. Eso también se les ha dicho. No hay que abusar de mayúscula. ¿De dónde salen sus objetivos? ¿Me puede explicar? ¿Dónde está? Su objetivo general y específico. ¿De dónde salen? Sale del problema, profesor, o sea, del, de la realidad de tema que estoy realizando, que estoy investigando, del planteamiento del problema, de ahí salen ya mis preguntas no para de, la investigación general, ¿no? cómo se relaciona, los objetivos, el objetivo general, luego el específico. Y luego de ahí ya viene para el marco teórico, la justificación. En la justificación eh, voy a incrementar todavía un poquito más, que eh, está faltando. Marco teórico, los antecedentes. Me mencioné uno, aunque usted nos ha dicho que tenía que ser más, ¿no? Cinco, cinco antecedentes, ¿no? Me mencioné solamente uno. A ver, sobre este. los antecedentes internacionales. ¿Qué dije yo sobre los antecedentes internacionales? ¿Usted escucha la clase o no? Sí. ¿Y a qué dije? ¿Me puede usted repetir cómo van los antecedentes? Ya, el antecedente, eh, primero dijo de lo macro, o sea, de, de internacional, lo que pasa de mi realidad, de mi tema que tengo que abordar, tengo que indicar lo que está sucediendo. Y mencionar ¿no? también un autor. Se, se tiene en su tesis, ¿no? Una investigación, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué mencionó? Y de ahí viene a lo, a lo local, a lo de Perú, que dice usted, Perú, y luego ya de, a la a local, a mi realidad, a mi comunidad, de donde voy a investigar qué es y lo que usted, está pasando. ¿Usted observó la corrección que le hice a su compañera Arapa? Sí, sí, doctor. A ver, ¿qué notó ahí? ¿Qué debe ir a ver aquí, en los antecedentes? ¿Qué debe ir? Eh la precisamente la, la el autor o sea de dónde de dónde estoy este sacando y el autor está así bien escrito Patricia Liagape así se escribe no así no se escribe pues el año el año es válido no tampoco es válido Ope, vale, ope, señorita. Eso no va. Vale. No va. Vale. Es del año 2003. Y es cinco de los últimos cinco años. ¿Cuántas veces he dicho eso? Por eso digo a veces, ¿no? Se conectan, pero igualito. Yo no he dicho que ponga un antecedente del año 2003. No he dicho eso. A mí me van a, a dar mi, mi llamada de atención si este trabajo pasa. Son cinco de los últimos cinco años. Cinco años. Si estamos en 2022, sí, sí, sí, sí. 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Sí, sí, sí, sí. Eso de es 2020. en los antecedentes, sí. más no en las bases teóricas. A ver, ahí también, Romero Molina, mira mire cómo usted ha escrito. ¿ven? ¿Por qué hacen los trabajos cuando se les da material de trabajo? Se les damos lelo. Eso me molesta realmente a mí. ¿Ven? Porque hacen trabajo fuera de foco a lo que el docente explica. Mira, ve. No va así. No va así. No sé qué será esto. ¿Ya? Y tiene dos. Y esos dos están mal redactados. Municipales, ve, dice. Municipalidad de te. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué dice allí? Tampoco es el modelo que se les dio. ¿Ve? Va a tener que rehacer. Aquí en total son 10. 10 son en total. 10 antecedentes. Ahí le voy a poner internacionales y nacionales. Yo no sé si llegará usted a acabar su trabajo. Esto es, quita bastante, demanda bastante tiempo. Bases teóricas. ¿Qué hace este índice aquí? Pregunto. ¿Qué hace ese índice allí, señorita? Estaba ordenando, doctor, el trabajo. Pero allí no va, pues, señorita. Allí no va. Sí, sí. Dale, dale. Allí no va su trabajo, va a tener que, que hacerlo. Sí, sí. Si usted me dice que su trabajo llega hasta julio, que hace agosto y septiembre aquí. Su presupuesto, su presupuesto solo es de 800 soles, 882.5. Ya, bueno. Matriz de consistencia. Matriz de operacionalización. Su bibliografía. Todavía, doctor, falta. ¿Para cuándo lo va a entregar, señorita? ¿Para cuándo considera usted que debe estar su trabajo? A ver, dígame usted. La otra semana, doctor, me pongo a trabajar, por favor. Si no está la otra semana, no pasa tu trabajo. Oye. Sí, ya estamos finalizando, señorita. La otra semana ya es semana 15, ¿o no? La otra semana ya es semana 15. A ver. Devuelvo su trabajo por el grupo, ¿ya? Sí, doctor, gracias. Vamos ya debe, de debe ponerse a trabajar, señorita. Debe hacer tantas cosas. Y póngase a trabajar. Entiendo que hay una serie de actividades, pero tenemos que ponernos a trabajar. No queda otra. A ver, Guillermo, ¿me escucha, Guillermo? Guillermo. Sí, profesor. Ya estoy descargando, ¿Qué? estoy descargando el resultado del turnitín, ya, ya culminó ya. Ya, profesor. Ahorita lo visualizamos igual, lo envío de nuevo. Ya, Ese okay. archivo debe guardarlo. Doctor, cuando en una página, o sea, ponía bases teóricas, mandaba la. Cuando hago el índice, eh, son varias páginas. ¿Cómo le pongo? Pongo cada página donde está la base teórica. Ahorita lo vemos. Vamos a ver qué, vamos a ver qué resultados se han obtenido. Ya, ok. Ya ahorita lo vemos. No se preocupe. Vamos a ver qué dice el turnitín. Ya, observa la pantalla, Guillermo. Ya, Rosa, ¿sí voy a ver? ya, a ver. Ya, ese es su trabajo. Sí. Nos vamos sí. a la parte final, ya. Ya, ok. muy bien. A ver, ¿qué nos dice el turnitín? ¿Eh? Tiene usted el 19% de su trabajo. Todo lo que sale con número uno, arroja un 4% de similitud. Todo lo que arroja el número 2 o todo lo que encuentre usted con número 2 sí. es de este repositorio. Yeah. El 2%. Y así, yeah. el 3, el 4, cada número que usted encuentre y los colores que aquí observa sí. están en su trabajo. Yeah. Y entonces eso dice que hay similitud con esos trabajos. Yeah. Pero al 28% todavía usted está lejos. Es decir, es? este trabajo aprobó. Ah, sí, ya, bro. bacán. Felicitaciones, sí, compañeros, felicitaciones. Ya. Ahora sí, vamos sí. a ver qué es lo que arroja. Mire, ya. ve, por eso siempre le digo las carátulas, todo el material que yo le envíe, no lo copie. Ya. Siempre les he dicho, no lo copie. Por ejemplo, aquí arroja similitud con un esquema de otra tesis. Ya, pero esto no se puede cambiar. Ya. Ya. Aquí a esta palabra o frase posiblemente está en otro trabajo esto no se puede cambiar eso ya, queda bien. allí okay. ya pero el esquema el índice mira ve está limpiecito a excepción de acá ya ya hay similitud con otros trabajos o posiblemente copió el esquema que yo le envié posiblemente sí, pero sí. Ya.